Así como en la naturaleza los animales buscan materiales locales, lo hacen en comunidad, realizan eh, ceremonias, hay un proceso de producción, de uso, evolutividad y reuso por otras especies y que no impactan en la naturaleza. El ser humano también, por ejemplo, en el caso de los esquimales, utiliza materiales que tiene a mano con herramientas que puede llevar, simples, con, eh, que se adaptan a su forma de vida, a sus necesidades, y va generando un hábitat en, en base a un diseño histórico, prefigurado, transmitido de generación en generación, que le sirve para su desarrollo. En las comunidades se producen procesos más ricos, porque forma parte de la tradición cultural, espiritual, y comunitaria de esa comunidad. El hecho de producir socialmente ese hábitat en base a tecnologías transmitidas de generación en generación con los materiales locales, expresa la forma, la identidad y la conformación de un hábitat integral e integrado a ese contexto. Formas tecnológicas que son transmitidas de generación en generación de abuelas a madres madres a hijas en ese accionar entre el varón la mujer la expresión cultural de ese hábitat no es solo una vivienda, es un hábitat integral con tecnologías, con desarrollos identitarios de estos grupos que se articulan con el contexto, con la historia, la cultura. Este tipo de viviendas y de producción social del hábitat se da, por ejemplo, en este caso, en una vivienda eco de en México donde lo que caracteriza son la utilización de materiales locales naturales, la utilización de un diseño sustentable, construido por años y transmitido de generación en generación por un alto conocimiento de la naturaleza, donde se utilizan diversas formas de producción social local, generalmente comunitarias, donde el fin es el uso, el mantenimiento se va realizando permanentemente con los mismos materiales que están al alcance de la mano, lo mismo que su evolución y adecuación entre lo construido que demora más tiempo con lo evolutivo de la vida humana, es decir, los hijos, actividades, etc. Este es un círculo que no termina ahí, sino que se construye y se vuelve a retroalimentar con el resembrado, y espera de maduración de estos árboles utilizados para este proceso habitacional. Es decir, es un proceso sustentable y sostenible de producción y gestión social del hábitat, donde en los materiales el proceso de producción y gestión social del hábitat y el diseño, en este caso construido colectivamente, tiene un rol fundamental. Con la industrialización con el progreso, se comenzó a, a comprender otra forma de diseñar, más bien basada por un pensamiento positivista, tecnocrático, patriarcal y de clase. Para esto seleccioné el modular como un símbolo de esta visión y, por ejemplo, la, la máquina de habitar, planteada para, para la vivienda o la ciudad perfecta, eran todas eh, propuestas eh, sin cindidas de su contexto, de la cultura, de la diversidad, se planeaba un hombre varón universal. Terminó con la demolición de múltiples edificios en el mundo producido por la grave problemática social de esta Lamentablemente siguió a esta forma de producción inicial, una producción ligada a intereses económicos y posteriormente a financieros. Esto provocó lo que se denominó la burbuja inmobiliaria que generó graves problemáticas, generó no ciudades, no viviendas, no territorios. Y este es un ejemplo de viviendas abandonadas, donde quedan atrapadas personas con grandes necesidades, pero con soluciones absolutamente inadecuadas y contaminantes. Lo mismo los diseños, uno más uno más uno, descontextualizados, sin, con, sin ningún tipo de adecuación. Son formas de diseño y producción que arrasan con la diversidad y el ambiente. Formas productivas que están reportando que generan un uso del 36% final de la energía global y un 39% de emisiones de dióxido de carbono, en particular el cemento, el 8%. Entonces, podemos pensar en otras formas diversas de comprender al ser humano y en esto voy a plantear el derecho a decidir tu hábitat, el derecho a tener diseños participativos. Formas de diseños que expresen identidades diversas, culturas y adecuación al contexto de inserción con enfoque de género. Espacio de diseño participativo donde se generan interaprendizajes que permiten gestionar ambientalmente el hábitat, su mantenimiento y adecuación evolutiva como en la época comunitaria. El derecho a decidir materiales y formas productivas diversas que no necesariamente están en el sistema económico financiero. Promover el desarrollo de formas productivas y tecnológicas comunitarias endógenas que faciliten el uso y reciclado de los materiales locales. Promover el desarrollo de diversas formas productivas asociativas de producción del hábitat, como cooperativas, mutuales, asociaciones, empresas sociales, etcétera, que fortalezcan la economía social y solidaria. Concluyendo, no hay una sola forma de diseñar, no hay una sola forma de producir, no hay un material, sino diversos materiales, materiales cercanos, materiales que pueden ser reproducidos y podemos encontrar otra forma en la cual sea más sustentable y sostenible la forma de producir el hábitat. Gracias.